Hoy te planteo una técnica especial hawaiana, ancestral, que se llama hoponopono. Ho Pero como bien sabes, generalmente eh, yo pienso que las técnicas, los recursos están hechas para fusionarse. Entonces te voy a plantear hoponopono Ho para atraer la abundancia a tu vida, la riqueza, la prosperidad. y también la voy a fusionar con decretos. Como bien sabes, generalmente estamos condicionados por la sociedad, por el sistema, de una forma bastante negativa, para ser fáciles de llevar, fáciles de convencer, fáciles de engañar. Vivimos constantemente entre gente tóxica, nosotros incluso a veces somos tóxicos, y no reparamos realmente en cosas importantes y esenciales que nos hacen crecer desde el interior y que nos van a dar, nos van a regalar unos grandísimos dividendos en paz mental, energía de vibra alta y, por supuesto, economía. Porque todo, absolutamente todo, es energía. Todo inclusive el dinero, aunque hayas vivido con la idea de que es algo diferente, aunque hayas vivido con las creencias de que ser espiritual es igual a ser pobre, no. Tenemos la capacidad de tener todo tipo de creencias, inclusive, aunque te parezca mentira, las que traen abundancia y prosperidad a tu vida. Por lo tanto, quiero que estés en un sitio cómodo, como casi siempre te suelo comentar, una habitación, un lugar en el cual puedas tener absoluta privacidad para poder reír, para poder llorar. En definitiva, para poder ser. Y cómo no, una vez más, para educar o reeducar a tu subconsciente, a tu inconsciente. Que está deseando que le des información nueva para crear nuevas conexiones en tu mente que sean otras creencias, que sean otras posibilidades, que sean nuevos paradigmas que te den el alcance a la abundancia, a la prosperidad que tanto deseas. Así pues, estando ya en esa habitación, estando lo más cómodo posible, con la ropa más cómoda y ancha posible, con un vaso de agua, incienso o una vela blanca, como a ti te apetezca, el caso es que tengas un contexto de absoluta paz para comenzar. Lo importante es que tengas en tu mente concretamente varias frases que son la esencia de esta técnica, que son te amo, lo siento, perdóname. Gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias. Repítelo incesantemente sintiendo un auténtico estado de gratitud y perdón hacia ti y todo lo que te rodea, hacia ti y todas las personas que tengas en tu mente que en algún momento te hayan podido hacer cualquier tipo de daño o tú por lo menos así haberlo percibido. Sentado, con la espalda recta, vuelve a repetir en voz baja, te amo, lo siento, perdóname, gracias. Y empieza a evocar a todas esas personas que en un momento determinado hayan hecho algún tipo de daño a tu persona psicológicamente o físicamente. No juzgues, solamente atráelas a tu mente. Y cuando tengas esas imágenes de esas personas, con esas palabras o esos hechos que ya pasaron en el pasado, vuelve a repetir, te amo, lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias siente como tu corazón sonríe al igual que tu mente y que hay una conexión profunda entre ellos dos que llena todo tu cuerpo de una energía llamada perdón y gratitud perdón porque es lo que deseas para tu vida y para la de los demás y gratitud porque automáticamente tienes ese sentimiento casi casi por defecto porque sientes una paz enorme de sentirte que estás haciendo lo que realmente quieres hacer una vez más, te amo, lo siento, perdóname, gracias. Te amo, lo siento, perdóname, gracias. Cuando tengas ese sentimiento de plenitud, de gratitud y perdón en tu ser, entonces evoca la siguiente frase. Atraigo a mi vida la prosperidad y la abundancia en todas y cada una de las áreas que la forman. Por ello, siento absoluta gratitud. Atraigo a mi vida abundancia y prosperidad de forma constante, próspera y continua. Y así es. Te amo, lo siento, perdóname, gracias. Te amo, lo siento, perdóname, gracias. Gracias al cosmos y al universo por todo lo que me regala y por todo lo que me va a regalar para el mayor beneficio de mi persona y de los que me rodean te amo, lo siento, perdóname, gracias, siento, perdón, gratitud, agradecimiento, serenidad y paz mental cada vez que repito las frases, te amo, lo siento, perdóname, gracias, mi vida se llena de energía positiva, mi vida se llena de abundancia, mi vida se llena de gratitud, desde ahora mismo y para siempre, y así va a ser, y así va a ser. Gracias a todas las personas que me han ayudado a crecer día a día, de formas inimaginables, inesperadas e inexplicables. Te amo, lo siento, perdóname, gracias. Te amo, lo siento, perdóname, gracias. Atraigo de forma natural y magnética toda la abundancia y prosperidad que hay en el universo, pues hay para todos y así es. Te amo. Lo siento, perdóname, gracias. Levántate despacio de donde estés sentado o sentada y camina por la habitación murmurando simplemente Y así es, y así es, y así es. Y para finalizar, gracias. Gracias, gracias. Te amo, lo siento, perdóname. Gracias. Camina por la habitación hasta sentir que estas frases nacen sin esfuerzo, de forma totalmente natural. Y sonríe, siente como tu corazón sonríe, siente como tu mente sonríe, siente. Como todo tu cuerpo está envuelto en una energía de sonrisa inocente, fértil, abundante. Te amo, lo siento, perdóname, gracias. Te amo, lo siento, perdóname, gracias. Y así es. Y así es. Y así es. Y a tu tiempo vas a tu cuaderno, a tu diario, a tu workbook y escribes las emociones que hay dentro de ti. Y escribes los deseos positivos que han nacido de ti. Y escribes cómo te sientes aquí y ahora. Le pones fecha y lo firmas. Espero que. Haber contribuido a tu paz mental, abundancia y prosperidad. Un abrazo y hasta el siguiente.